Bien, ahora que lo noto, no, no, no, no hicimos una intro loca, la lo otra era wherever ruff front, ¿verdad? Ah, sí. Bien, te hace calor, no tengo nada. Yo tampoco, y yo tengo mucho calor, me quiero sacar la tónica ya mismo. Perfecto. Así que ya, ya está grabando, Si <risa> quieres arrancar con una intro. Chester, aunque no lo creas, este es el cuarto video de preguntas. Sin palabras, yo también. Cuarto video de preguntas. Vamos a responderlas a ver qué tenemos. Bien. Tomás pregunta: ¿Qué opinas del sistema Fate? Para los que no saben, Fate es un sistema, es un juego de rol que usa un sistema que se llama Fudge, que está construido para la personificación. Digamos, vos podés personalizar un personaje. Muchísimo es, es un juego... Eh, es un sistema muy, muy flexible Para hacer lo que sea, así que si tenés Qué sé yo Te gusta un anime y no sabes Cómo llevar a cabo algo dentro de ese mundo puedes usar Fate o Fudge para hacerlo Yo lo recomiendo, la verdad que todos los juegos de rol eh, Así flexibles y, y para personalizar eh, Están buenos eh, Lo anoto para hacer un video más tarde Bien, Chechu nos pregunta, ¿de dónde salió la música de la intro? <ríe> la música de la intro es un tema eh, de un rapero, pero lo importante para nosotros es la parodia de We Yankovic, que se llama White and Nerdy. Eh, búsquenlo, lo van a encontrar, está en Buenos Aires. Bien. <ríe> pregunta, ¿dónde están mis <ríe> bloopers? Lo preguntó dos veces en dos videos Bueno Hasta ahora Hasta ahora. Eh, aunque no parezca, nosotros no intentamos hacer bloopers Pero tiende a ser una gran cantidad de contenido que hacemos Pero a veces las cosas salen bien Inevitablemente bien La menor cantidad de veces las cosas salen bien Y cuando salen bien no tenemos bloopers Espero que las cosas sigan saliendo bien Pero va a haber más bloopers Así que gracias por preguntar Vero pregunta, ¿por qué todo el mundo quiere jugar con caóticos neutrales? Bien. Yeah. Eh, los alineamientos tienden a, a, a generar como un, un estilo de juego bastante marcado. Por ejemplo, cuando en 3.5 el Paladin solo podía ser algo bueno y se consideraba que el palen legal bueno era... Eh, Alguien que seguía las reglas siempre y obligaba a los demás a seguir las reglas siempre. Y se si había que hacer algo, siempre tomaba la eh, opción que le genere algo bueno a los demás. El KTN ser neutral es una persona moralmente libre. No sigue las reglas, no te importan. Y con tu neutralidad, generalmente te tendés a tirar para vos, no tenés que pensar mucho en nada más. Entonces es un personaje que. las responsabilidades no le pesan. Como que puede ir por ahí haciendo lo que él quiera, actuando como él quiera, como ella quiera, eh, sin ningún tipo de peso moral en ello. Va a tener consecuencias, pero eso es de las otras personas que son las que no le interesan. Bien, próxima pregunta es Dale. de Noelia. Perdón, se había No, no, Noelia. No, no, no, no, no, no, no, no. Genial. Noelia pregunta: ¿jugás juegos de rol online o solo rol de mesa? No juego ningún juego de rol online. <risa> eh, pero juego todo lo que puedo en mesa. Eh, así que eso es Cada vez que puedo jugar rol en mesa, juego rol en mesa. Bien. Y por último, Daniel preguntó, ¿qué jugás más en este momento? Y, segunda pregunta, ¿cómo se ataca y se tira daño en Burning Wheel? <risa> Llegaron las preguntas de Burning Wheel que a allá. Son dos preguntas bastante, bastante diferentes, pero bueno, vamos a responderlas. Ahora mismo estoy eh, jugando la llamada de Tulu de 100, y dentro de poco voy a continuar eh, mi campaña de quinta edición, que empezó el año pasado, jugamos un montón, y este año espero que jugamos un montón. Y creo que eso es todo, por lo menos por este año lo que tengo planificado. En cuanto a las preguntas, la pregunta de Burning will. justo. Combatir en Barney Will no es sencillo. Para los que no saben, Barney Will es un juego de rol eh, de lo que se llama independiente. No es un juego de rol de, eh, de una marca conocida como puede ser de ID, que es de Wizards of the Coast, eh, o de Joe Vampiro, de White Wolf o el, o el nuevo. Lo que sí es que es muy larga la respuesta de combate en Barney Wheel. Así que lo voy a tener que notar y vamos a hacer videos sobre Barney Wheel. Eh, Chester, esas son todas las preguntas Vos no vas a contribuir nada eh, De nuevo les agradecemos un montón Por todas estas preguntas, por favor sigan haciendo Espero, eh, díganme si les sirve de, de algo, toda la respuesta que les dije Y nos vemos en la próxima video.